Bien jóvenes, estamos aquí reunidos para hablar sobre el Plexo braquial. Esta reunión vamos a tratar de hacerla, no sé si le parece, una vez por semana. Si le parece interesante, ustedes me van a informar qué tal le parece y así podemos enviarle la invitación para que ustedes todos puedan disfrutar de nuestros contenidos. Vamos a conocer el Plexo braquial para que ustedes puedan, los que no lo conocen, puedan aprendérsela de manera adecuada y los que ya conocen este tema de plexo braquial puedan entender cuáles son las diferentes estructuras que lo conforman y la seguridad de repaso así que vamos arriba cualquier duda o pregunta que tengan me la van a dejar en los comentarios o pueden levantar la mano en una sección de preguntas entendido pueden ir anotando cualquier cosa vamos a compartir pantalla para que ustedes de puedan ver lo que vamos a utilizar aquí tenemos el atlas de nete sin etiqueta este se lo puedo compartir también si le interesa para que ustedes puedan sacarle provecho y hacer sus presentaciones le puede servir de mucha ayuda aquí podemos evidenciar el plexo brachial ¿Qué tenemos con el plexo brachial el plexo brachial podemos definirlo como un conjunto de nervios provenientes de la médula espinal en este caso vamos a tratar acá de utilizar este lápiz en este caso saber cómo está formado se forma por la unión de los nervios espinales desde c5 acá c5 este es c6 el ramo anterior recuerden de esos nervios espinales c7 este que se ve aquí c8 este que se ve acá y el primer nervio torácico también conocido como T1 hay un ramo comunicante que viene de este nervio que se ve aquí que es el nervio C4 C4 va a enviar un ramo comunicante esto que se ve aquí es un ramo comunicante a el ramo anterior de C5 ¿Qué sucede? ese ramo anterior de C5 se va a unir al ramo anterior de C6 Aquí tenemos Esos ramos anteriores Raíz anterior Esta, esta y esta, y esta. Aquí van a formar Los troncos Esto. Tendremos tres troncos Este que se ve aquí Este tronco superior Este que se ve acá ese tronco medio y este tronco inferior también conocido como primer tronco primario segundo tronco primario y tercer tronco primario entendido qué pasa el primer tronco primario o tronco superior K superior se va a formar por la unión de la raíz anterior de C5 y la raíz anterior de C6. El ramo anterior o raíz anterior de C7 por sí solo va a formar el tronco medio. Acá, tronco medio. ¿Qué pasa? Este que se ve aquí viene siendo el tronco inferior. El tronco inferior estará formado por las raíces anteriores de este que es C8. Se va a unir a ramo anterior de T1 ahí tenemos los tres troncos, tronco superior, tronco medio y tronco inferior ¿qué pasa? algo muy importante, luego de tener formado esos troncos vamos a formar ahora lo siguiente. Deme un chance acá, seguimos aquí con relación a esos troncos, esos troncos se van a dividir en raíces anteriores esto que se ve acá es la raíz anterior del primer tronco primario, tronco superior esto que se ve acá es la raíz anterior del segundo tronco primario o tronco medio y este que se ve acá viene siendo la raíz anterior del tronco inferior vamos a tomar otro color para hacer las diferentes raíces vamos a tomar el color verde y vamos a poner un grosor mayor ¿qué sucede? este que se ve acá es la raíz posterior del tronco superior este es la raíz posterior del tronco medio y este es la raíz posterior del tronco inferior esas tres raíces que se ven acá las raíces posteriores de esos tres troncos van a formar esa estructura que se va a conocer como fascículo posterior ahí vamos a tener los fascículos los fascículos recuerden que van a nacer de las raíces de los troncos en este caso raíces anteriores y raíces posteriores esas raíces posteriores de los tres troncos primarios van a formar el fascículo posterior ahí tenemos fascículo posterior que más adelante vamos a ver quiénes nacen de ese fascículo posterior que son estos nervios uno y dos guardémoslos ahí vamos a seguir con lo amarillo lo azul ¿Qué sucede acá vamos a tener lo siguiente como dijimos, que la raíz anterior del tronco superior y la raíz anterior del tronco medio van a unirse y formarán eso, que es el fascículo lateral. Fascículo lateral, también conocido como tronco secundario, anteroexterno. externo. Tronco secundario, recuerden que esos son los primarios, estos son secundarios. Tronco secundario, anteroexterno externo o fascículo lateral. Este por sí solo, que viene siendo el tronco inferior, su raíz anterior, por sí solo, va a formar el fascículo medial o tronco secundario antero interno entendido? es fascículo medial o tronco secundario antero interno ¿Qué pasa? ya sabiendo eso vamos ahora a hablar de los ramos que van a emitir el plexo brachial en este caso los ramos colaterales y ramos terminales si podemos ver esto estos son ramos colaterales que nacen del plexo brachial pero no me interesan esta parte por ejemplo, este que se ve acá viene siendo el nervio torácico largo. Por ahora, este video no es con fines de señalar los ramos colaterales, sino de enfocarnos en los ramos terminales, que son estos. ¿Cuántos ramos terminales va del plexo brachial? En total son siete ramos. Vayan anotando, ¿cuáles son? Tenemos del fascículo lateral, en orden. Del fascículo lateral van a ser este nervio que se ve aquí, que se denomina nervio músculo cutáneo viene siendo el primero, vamos a ponerle un número, se llama nervio músculo cutáneo este viene siendo el primero que nace del fascículo lateral de ese fascículo lateral también va a originarse esa estructura que se ve aquí eso se llama raíz lateral del nervio mediano la raíz lateral del nervio mediano va a nacer junto con el nervio músculo cutáneo ahí lo tenemos Bien. Qué pasa pasamos acá al fascículo medial del fascículo medial van a nacer los siguientes tenemos este este es puramente cutáneo y se denomina nervio cutáneo medial del brazo este va dirigido hacia el brazo y es cutáneo nervio cutáneo medial del brazo este que va para el antebrazo se llama nervio cutáneo medial del antebrazo o en otras nomenclaturas nervio Antebraquial cutáneo interno, braquial cutáneo interno este, y este es el antebraquial cutáneo interno. Tienen varios nombres. ¿Qué sucede? También de ese fascículo medial van a ser este nervio, que es el nervio cubital. Importante, nervio cubital. Y vamos a tener la raíz medial aquí del nervio mediano. Raíz medial del mediano, van a unirse esas dos raíces, la lateral, proveniente del fascículo lateral, la medial, proveniente del fascículo medial, y formarán el nervio mediano. Ahí tenemos, vamos a ponerle uno acá, el 2 vamos a ponerle a mediano, el número 3 va a ser el nervio cubital, el número 4 vamos a poner acá, que es el antebraquial cutáneo interno o cutáneo media del antebrazo, el número 5 es el braquial cutáneo interno o cutáneo media del brazo estos dos que se ven aquí que mencionamos tenemos este que es el nervio radial nervio radial y este que es el nervio axilar o circunflejo estos dos nervios que se ven acá son súper importantes ellos básicamente van a dirigirse para la inervación tanto del brazo y hombro en este caso y todos los músculos extensores del antebrazo el nervio radial se dice que continuación de ese tronco de ese fascículo posterior ¿qué pasa? nervio radial y el nervio circunflejo o axilar son los que se originan en ese fascículo posterior ahora bien, ¿por qué se llaman así fascículo posterior, fascículo lateral, fascículo medial? con relación a esto, ellos reciben su nombre con relación a la arteria axilar, vamos a colocar acá la arteria axilar, por ejemplo, un dibujito de un vaso sanguíneo la arteria axilar va a estar ubicada acá, por ejemplo. Y esto, por ejemplo, viene siendo el vaso sanguíneo. Todo lo que se encuentra lateral a la arteria, o superolateral a ella, sería acá, lo que se denomina fascículo lateral. Todo lo que está medial, o internamente a ella, sería el fascículo medial. Y eso, como se encuentra detrás, aquí, pues podemos sombrear esto para que se vea que va a tapar ese fascículo que casi no se ve si lo buscamos en el cadáver eso viene siendo la arteria axilar cubriendo el fascículo posterior y posterior a esa arteria vamos a encontrar el nervio axilar y el nervio radial entendido ahora bien vamos a un segmento de preguntas para que ustedes puedan decirme si pudieron entender esta parte de la formación del plexo brachial. Esto es solamente la formación del plexo. Nítido. Pregunta, jóvenes. ¿Qué le parece esta, este, esta explicación esquemática? A mí particularmente me pareció muy bien. Bien. Entonces, vamos a colocar acá los números que no lo hemos puesto, ya que íbamos enumerando otros números que nos faltan. Este viene siendo el número 5. Vamos a colocar acá el número 6. Número 6 y este el número 7. Estos vienen siendo ya los ramos terminales del plexo brachial, lo que he enumerado. Dije que son 7 ramos. Tenemos el número 1, que es el nervio musculocutáneo. El número 2, que es el nervio mediano. Número 3 es el nervio cubital. Número 4, nervio cutáneo media del brazo. Del, antebra, del, bra, del antebrazo, este, del antebrazo. Este, el número 5, nervio cutáneo media del brazo. Número 6, nervio radial. Y número 7, nervio axilar. Le puse los nombres al orden mío. No es que van a tener esa numeración así. Sino que yo lo puse para que ustedes por lo menos sepan que son 7 de los ramos colaterales se van a dividir en ramos anteriores raíces anteriores raíces posteriores por ejemplo acá esto viene siendo el nervio pectoral medial esto el nervio pectoral lateral y se van a unir ambas ambas raíces acá formando ahí una famosa asa llamada asa de los pectorales eso lo veremos en el atlas digital por ejemplo vamos a utilizar el atlas digital para que sea un poquito más dinámico y puedan verlo de otra manera para hablar de la relación del plexo braquial, esto es muy importante, utilizarlo. También a que le interese, se lo puedo compartir en el enlace de este Atlas para que ustedes puedan utilizarlo en sus clases y de manera de repaso también entre ustedes mismos se pueden poner para que les sirva de ayuda. Entonces vamos a buscar acá el plexo braquial. nos vamos a la parte nerviosa y colocamos la parte muscular para ubicar el plexo braquial. Esa es otra parte importante. El plexo brachial se va a encontrar ubicado en la base del cuello. Entonces vamos a quitar este músculo, que es el músculo platisma o cutáneo del cuello. Quitamos el músculo esternocleidomastoideo que es como referencia también. Y vamos a quitar este que se acá, que es el trapecio. Entonces le damos un poquito de zoom para evidenciar mejor los distintos nervios del plexo brachial. Ahora bien, eso parece un tendido eléctrico, que si ustedes lo ponen en un cadáver, se van a encontrar igual que como está acá que ustedes van a confundir muchos o quizás no puedan identificarlo quitamos esto acá, esto acá que es el homoioide y vamos a identificar los elementos aquí tenemos el triángulo interescalénico vamos a colocar los vasos sanguíneos bien, y para que ustedes puedan ver ahí la arteria axilar eso que se ve ahí es la arteria subclavia y luego acá la arteria axilar la arteria axilar es continuación de la arteria subclavia esto es importante conocerlo vamos a quitar acá la parte venosa esto es como una disección lo que estamos haciendo entonces jóvenes el plexo brachial va a estar contenido en un triángulo llamado triángulo interescalénico o desfiladero de los escalenos acá tenemos el músculo escaleno anterior y es importante conocerlo y tenemos el músculo escaleno medio entre esos dos músculos encontramos ese triángulo qué sucede Debajo de ese triángulo, la base de ese triángulo va a estar formada por la primera costilla. Vamos a quitar la clavícula para poder evidenciar mejor la primera costilla y las inserciones de esos músculos. Acá podemos ver, primera costilla, donde se inserta el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio entre ambos músculos vamos a quitar estos elementos que es parte del plexo cervical para poder ver bien los elementos del plexo brachial esto es como una disección que estamos haciendo para ver solamente los nervios y la relación que tiene con la arteria axilar como mencionamos esto acá de es parte del nervio accesorio es el onceavo craneal que se ve ahí llegando a la parte de inervación del músculo trapecio y seguimos acá esto ¿qué pasa? ahí podemos ver mejor esos elementos plexo brachial aquí vemos bien la arteria axilar como le mencionamos en el dibujito anterior se lo quise dar de la manera más sencilla para irnos a los más complejos y acá podemos ver los siguientes nervios miren este acá es el nervio el ramo comunicante que sale de c 4 miren esta etiquetica aquí le va a decir si en dado caso no pueden evidenciar bien se ve bien Sí. Sí, se está viendo bien. bien Se ve bien. ok entonces acá podemos evidenciar la raíz anterior esta raíz anterior de c5 que se va a unir a la raíz anterior de c6 para formar el primer tronco primario o tronco superior aquí tenemos el nombre tronco superior ¿Qué sucede este acá es el tronco medio por sí solo, ese ramo anterior de C7. Ahí C7. Y acá, tronco medio. Ahí. Este es la raíz anterior. Acá si sí podemos quitar el escalón anterior para ver bien la raíz anterior de C8 y T1. Vamos a quitar acá parte de la arteria subclavia, como sabemos que es ella. Y quitamos esto para ver bien la raíz anterior de C8. Acá. Esta es la raíz anterior de C8 o... Y debajo de, vamos a ver la raíz anterior de T1, que es ese que se ve allá atrás. Contribución de T1. ¿Entendido? S, la raíz ventral de T1, que está justamente debajo, saliendo acá en el primer espacio intercostal. ¿Qué sucede? Aquí vamos a tener ese tronco, que es denominado tronco tronco inferior. Esos troncos, ya que lo hemos formado, vamos a ver ahora los fascículos miren acá, eso acá viene siendo el fascículo, la división anterior del tronco inferior, y ahí vemos la división posterior, vamos a dar un poquito más de zoom para verlo mejor demasiado creo que ahí se ve bien miren la división posterior como mencionamos, que se dividen esos nervios en raíces anteriores vamos a poner el nete. acá eh, déjenme borrar esto como mencionamos, raíces anteriores y raíces posteriores. Entendido, vamos a mostrar esto. Raíces posteriores y raíz anterior de este nervio que se ve acá, que es el tronco inferior. Vamos a verlo acá de manera digital. Este tronco inferior, esta es la raíz anterior y esta es la raíz posterior. Si quitamos acá la arteria axilar, vamos a quitarla, nos vamos a quedar acá viendo solamente los nervios. Quitamos eso. Ya por lo menos dejamos la arteria para que ustedes por lo menos vean las relaciones que tienen con los, los distintos elementos a este nivel. Seguimos. Miren acá. Ese tronco posterior, los tres troncos posteriores, ahí vemos. Del tronco medio, el tronco posterior o raíz posterior del tronco medio. Esa es la raíz posterior del de tronco superior y este es la raíz posterior del tronco inferior los tres se unen, miren como se unen y va a formar acá el fascículo posterior entendido fascículo posterior ese fascículo posterior recuerden que va a estar ubicado detrás de la arteria axilar vamos a quitar este músculo que es el músculo pectoral menor y seguimos para ver cuáles son los nervios que emite mencionamos que de ahí van a nacer el nervio axilar y el nervio radial ahí podemos ver ese que se mete acá detrás en el húmero detrás del húmero es el nervio radial y el que se introduce a nivel de la axila el que se introduce a nivel de la axila acá miren ese el nervio axilar o circunflejo vamos a quitar estos músculo para verlo mejor también Está penetrando por un espacio topográfico, el nervio axilar, llamado espacio húmero tricipital. ¿Entendido? Esos son los nervios que salen ahí del de fascículo posterior. Nervio axilar y nervio radial. Recuerden bien acá del fascículo medial los distintos nervios. Por ejemplo, hablamos del nervio cubital. Hablamos del nervio cubital, que es este que se ve acá. Vamos a bajarlo, a subirlo un poco. Miren, hablamos de este nervio, que es el nervio cutáneo antebraquial medial, cutáneo antebraquial medial. Hablamos de este, que es el nervio cubital, que van a nacer justamente de los segmentos medulares C8 y T1. Hablamos de este, que es el nervio mediano, específicamente la raíz medial del mediano. Vamos a quitar este músculo para ver mejor esa formación del nervio mediano. Esto, quitamos esto. Ahí vemos la formación del nervio mediano. mira acá raíz lateral del mediano que van a ser del fascículo lateral. Vamos a dar un poco más de zoom. Raíz lateral y raíz medial. Acá, esas dos raíces son las que van a formar ese nervio mediano aquí. El nervio mediano, recuerden que va a estar destinado para la inervación de los músculos de la región anterior del antebrazo. Ese es el destino principal del nervio mediano. Inervación de los músculos de la región anterior del antebrazo o compartimento anterior. El nervio cubital, este, que nace del fascículo medial, va a estar destinado principalmente para la inervación de los músculos de la mano, músculos flexores de la mano. El nervio que se ve acá, que es el nervio músculo cutáneo, estará destinado para la inervación de los músculos del compartimiento anterior del brazo, dígase bicebraquear, coracobraquear y el músculo braquial. El radial, recuerden que va a inervar todos los músculos extensores del miembro superior. Todos los músculos extensores del miembro superior estarán inervados por el nervio radial, eso es muy importante tener en cuenta. El nervio radial va a inervar todos los músculos extensores del compartimiento posterior. Entonces, sec sección de preguntas. Entonces, eh, disculpe, en pocas palabras se puede decir que el nervio más importante en este caso es el radial, porque va a inervar como un mayor territorio. El radial tiene, el radial tiene mucho territorio de inervación. Por ejemplo, inerva a los músculos del brazo del compartimiento posterior, dígase el músculo tríceps brachial con sus tres porciones, Inerva todos los músculos del compartimento posterior del antebrazo Pero en la mano no va a jugar un papel importante Solamente va a inervar sensitivamente el dorso de la mano Pero uno de los más importantes en este caso Podemos decir que sí, que es el radial. Pero ahí tenemos el mediano y el cubital Que no se queda atrás ¿Entendido? Ok Es importante también conocer Que radial se puede lesionar cuando existe una fractura a nivel de la diáfisis del húmero, como él pasa adherido al hueso acá, él se puede lesionar. Una lesión del radial a este nivel es importante. Por ejemplo, acá. En la diáfisis del húmero se puede fracturar el húmero. En los jóvenes, por ejemplo. Y el nervio radial va a sufrir consecuencias. También el nervio radial a este nivel va a estar acompañado por una arteria llamada arteria. arteria humeral profunda o braquea profunda. Vamos a colocarla acá. Los vasos humerales profundos o braquiales profundos acompañan al nervio radial por ese espacio. Que es acá el canal húmero tricipital. En este caso también conocido como canal o surco de Abelino Gutiérrez. ¿Qué sucede? Que es importante, el paciente puede tener esa lesión y se va a manifestar como mano en péndulo o mano caída. Es importante tener en cuenta eso. Con relación acá al nervio circunflejo o axilar, cuando hay una fractura en el cuello quirúrgico del húmero, ese es importantísimo, que ese nervio se puede lesionar y acá él va a pasar por ese espacio cuadrilátero llamado húmero tricipital, que está delimitado superiormente, acá ese espacio, vamos a darle un poco de zoom, ese espacio está delimitado superiormente, ahí vemos el borde inferior del músculo redondo menor, inferiormente por el borde superior del músculo redondo mayor y acá esto va a ser el límite medial sería el borde lateral del tendón largo de la cabeza larga del tríceps cabeza larga del tríceps, daquear y lateralmente tenemos aquí el húmero específicamente el cuello quirúrgico del húmero, su porción medial por ahí pasa ese nervio que es el nervio circunflejo o vaxilar. Ese nervio circunflejo axilar se puede lesionar, como mencionamos, cuando hay una fractura en el cuello quirúrgico del húmero, junto con los vasos humerales, circunflejos humerales posteriores. La vena, humeral, circunflejo humeral posterior, y la arteria, circunflejo humeral posterior. Eso se puede ver frecuente en ancianos, esa fractura, cuello quirúrgico del húmero. Y básicamente el paciente no va a poder abducir el brazo, porque básicamente el músculo deltoides, que es a quien inerva el nervio radial, esa función del deltoides va a estar abolida. Entonces, jóvenes, quiero dejar estas informaciones hasta aquí para que ustedes por lo menos sepan cómo se forma el plexo brachial. En otro video, en otro encuentro que podamos tener, vamos a hablar de cada uno de los nervios terminales del plexo brachial porque es muy extenso el contenido. ¿Entendido? ¿Qué le parece? ¿Qué me dicen? De acuerdo. ¿Usted Porque a subir el contenido, por ejemplo, grabación? hablar, de, hablar de, del nervio mediano, el contenido es extenso. Podemos dividirlo así. Por ejemplo, hablar del nervio mediano, luego del cubital, luego de radiar. Y así sería un poquito más sencillo para ustedes digerir las informaciones. Yarisa, Perla. Bueno, a mí me parece perfecto. Reinaldo. Sí. Sí, le iba a preguntar, doctor, si usted va a subir la grabación a su canal de YouTube. Sí, la puedo compartir, hoy mismo la va a subir. Y una pregunta, para uno tener el atlas, ¿usted la mandará? Yo le mando el chat, el que me escriben, ya sea por Instagram o por el mismo YouTube, yo lo puedo ah, compartir. Perfecto. Perfecto. ¿A usted le interesa el digital o el otro de nete? A mí me interesan ambos. Exacto, los dos. ¿Ustedes no tienen una biblioteca digital que yo le mandé? Yo no. No. No. Ok, pues yo se lo voy a compartir la biblioteca digital por el Telegram. Y el enlace también se lo voy a compartir de este, net, este Atlas Digital para que usted lo descargue. ¿Entendido? Persona. Sí, y el enlace para Telegram... El enlace para la Telegram también lo voy a poner en la historia de Instagram para que puedan agregarse lo que no se han agregado. No se han agregado. De acuerdo. Pues nada, jóvenes. Pasen, pasen buenas noches y nos vemos en una próxima. Vamos a ver cuándo podemos hacer el encuentro para que ustedes puedan también traten de revisar el contenido ya sea en el libro de Rubier del tomo 3 de miembro Superior sea en otros libros como Gray para Estudiantes o en el libro de... Juan García Porrero o en El Libro de Mo. En cualquiera de ellos pueden revisar ese contenido para que ustedes vengan preparados y saben qué es lo que vamos a dar. ¿Entendido? Sí, gracias. Yeah. Ok, doctor. Pues queden bien y nos vemos en una próxima. Bye. Bye. Bye.